Eh, el, podemos utilizar la ciencia de redes para modelar ciertos fenómenos sociales y en este caso eh, los, eh, un, un sistema del narcotráfico, pero que es muy difícil de tener una red real, no podemos como tener las personas y las interacciones eh, reales de una forma sencilla porque no hay como datos. Y entonces podemos utilizar eh, modelos generados a partir de textos, como sean noticias, novelas, eh, que, que nos permitan hacer conexiones entre estos personajes debido a que estuvieron eh, conectados en alguna manera. Y a partir de conocer estos enlaces podemos eh, saber las dinámicas de estos grupos de organizaciones y, no, y podemos eh, implementar pues, algunas técnicas para lograr mejorar la situación del país.